Hey neurofans, me da mucho gusto volverlos a ver ahora en este reporte especial sobre el lenguaje corporal de Arturo Herrera Gutiérrez. Soy César Ceballos, fundador de YouMentory y ayudo a las personas a conseguir llevar sus habilidades sociales a otro nivel en 10 semanas con una metodología de alto rendimiento comprobada. Analizaremos la presentación de Arturo Herrera Gutiérrez, el nuevo Secretario de Hacienda mexicano tras la renuncia de Carlos Ursúa, Es importante que el mensaje que transmite o transmitió el nuevo secretario de Hacienda hacia los mercados porque de eso depende la confianza de los inversionistas y en general la percepción de la economía del país. En caso de transmitir seguridad, tranquilidad, las variables económicas, la paridad del dólar, la inversión extranjera tendrán una tendencia positiva. En caso contrario, desafortunadamente la economía se podrá someter a mucha presión. Analicemos pues el lenguaje corporal de Arturo Herrera Gutiérrez, el nuevo secretario de Hacienda mexicano, y sus 11 mensajes ocultos que envía a los analistas económicos. Cuando comienza el mensaje del nombramiento en un video de YouTube del canal del presidente Andrés Manuel López Obrador. No comienza muy bien el lenguaje corporal de Arturo Herrera Gutiérrez. Su postura y expresión facial comunican todo, menos lo que debería de comunicar a los analistas de las finanzas del país. Su cara no revela que estalla en júbilo, ni comunica energía, entusiasmo, confiabilidad o seguridad. Es más, se veía más contento Javier Duarte cuando fue detenido que el mismo Arturo Herrera. Mensaje número uno. Posición de hoja de parra. Para empezar, tienen ambos, tanto Andrés Manuel y Arturo, una pose conocida como hoja de parra o también conocida como de la bragueta rota. Esta posición consiste en cruzar las manos en el área de los genitales protegiendo de un posible ataque a tan preciada zona corporal. Es un indicio que Arturo Herrera se siente demasiado expuesto y esta postura se considera cerrada y a la defensiva comunica inseguridad, falta de confianza o que te sientes vulnerable, puede afectar negativamente al mercado económico que lo puede percibir como que si no está capacitado para el puesto. Esto, aunque no necesariamente es cierto, ya que puede ser una persona tímida y no acostumbrada a hablar en público y ser muy capaz en su tema, su lenguaje corporal puede ser mal de ser este el caso, y de cualquier modo crear incertidumbre económica. Mensaje número 2. Compresión labial. Dada la tensión que se percibe en el lenguaje corporal de Arturo Herrera en la parte de los labios y el mentón, se puede pensar que se tiene conteniendo una ira o en el mejor de los casos siente una profunda frustración que le enoja. Da la sensación que no estará a cargo por mucho tiempo, a no ser que se adapte a sus nuevas circunstancias. Nuevamente no es un mensaje alentador. Mensaje oculto número 3. Excesivo parpadeo. El excesivo, el excesivo parpadeo en el lenguaje corporal de Arturo Herrera comunica que está en un estado de ansiedad por la presión de su repentino nombramiento que representa. Da un mensaje de inseguridad, falta de confianza y querer bloquear o no ver sus nuevas responsabilidades. Un parpadeo normal es considerado entre 8 y 15 veces por minuto, dependiendo las circunstancias, el viento, si está frente a una computadora, etc. Mientras que un parpadeo muy veloz se considera de 30 a 40 veces por minuto. Arturo Herrera alcanzó los 40 parpadeos en los primeros 33 segundos del video. Otro mensaje negativo para los analistas. Mensaje oculto 5. Cabeza ligeramente baja. El mentón bajo es otra señal de las implicaciones negativas en el lenguaje corporal de Arturo Herrera. Comunica sumisión, baja autoestima, subordinación, falta de confianza, inseguridad, características opuestas a un puesto de tal envergadura. Si bien el contexto es que se encuentra con la máxima autoridad del país, también es cierto que no está solo frente a él, sino ante toda la audiencia millones de mexicanos a los que se les transmite esa falta de autoridad otro punto menos en la comunicación no verbal del funcionario mensaje oculto 5 falta de contacto visual la falta de contacto visual en el lenguaje corporal de arturo herrera también manda un mensaje negativo salvo en dos ocasiones que hizo contacto visual con andrés manuel y en ningún caso miró directamente a la cámara hasta el final. Eso causa desconfianza porque al hacer el contacto visual con otra persona y en caso de transmisiones de video a, a la cámara, comunica interés. Herrera al no hacerlo comunica desinterés. Aunque insisto, puede ser que sea una persona muy tímida o cohibida y en cuyo caso también sería un inconveniente ante ese puesto público al que fue promovido. Mensaje oculto 6, mirada hacia abajo. Además de la falta de contacto visual, Arturo Herrera se dedicó a mirar hacia abajo, un gesto más asociado con la sumisión e inseguridad. La mirada hacia abajo, no abajo y a su derecha, son asociada con los sentimientos, o abajo a su izquierda, son asociada con el diálogo interno. Esto en la mayoría de las personas. Nuevamente. Pues es otro mensaje oculto negativo de la hora secretaria. Mensaje oculto 7, dos sonrisas. La primera de dos sonrisas que Arturo Herrera atinó a mostrar fue cuando Andrés Manuel menciona que es un funcionario público con dimensión social. Público, Vamos a decir con dimensión social. Y, pues... que a mi parecer fue auténtica porque tuvo acción en los músculos oculares, pero se vio opacada por el sentimiento de ira contenida que había mantenido todo el tiempo. Damos un punto positivo al nuevo secretario de Hacienda que da el mensaje de tomar en serio su finalidad de trabajar con las eh, desigualdades del país y la segunda sonrisa, también es auténtica cuando le preguntan su opinión y lo hace mirando a los ojos y con una sonrisa al presidente de la República. Punto positivo. Mensaje oculto número 8. Acariciarse el antebrazo. Cuando el presidente Andrés Manuel afirma que se estará al servicio de la gente pobre principalmente y que se pueda generar la riqueza en ese momento, el lenguaje corporal de Arturo Herrera se manifiesta acariciándose ligeramente el antebrazo izquierdo con el pulgar de su mano derecha. A este gesto se le asocia como una microcaricia, que revela una necesidad de consolación ante el estrés al que se está sometiendo, comunica que piensa que es un reto difícil generar esa riqueza y se consuela de antemano. Un punto desfavorable por el contenido del mensaje oculto de herrera. Mensaje oculto 9. Anclar o sostener el brazo. Similar a la anterior, pero en este caso, la fijación del brazo, sin acariciarlo, tiene otro significado asociado. Este gesto también es conocido como una microfijación y tiene como objeto tranquilizarse y evitar una acción impulsiva, ir un poco a poco. Considerado también como un mensaje oculto adverso al esperarse que un funcionario público de ese nivel dé muestras de seguridad absoluta y da muestras que se tiene que tranquilizar. Mensaje oculto 10, el volumen de voz. El paralenguaje es un elemento de la comunicación no verbal que de acuerdo con el psicólogo Albert Meravian, por sí sola comunica el 38% de la información cuando se trata de interpretar las emociones del interlocutor, en la que se considera el ritmo, la velocidad, el tono, el volumen de voz, entre otros atributos. El volumen de Herrera es bajo, lo que normalmente se asocia con una personalidad tímida o se siente intimidado, pero también se asocia con mentiras, que cuando se dicen normalmente las personas que dicen Tienden a bajar un poco la voz. También se usa para llamar la atención o esperar que se encuentre o que se comente un secreto. ¿Cómo ves, doctor? No, Muchísimas gracias. Acepto con mucha ilusión esta responsabilidad, una gran responsabilidad. Nuestro país es un país con grandes cosas, pero también con carencias y con contraste. Pero por el contexto que se encuentra, el volumen de voz que utiliza Herrera es casi tan bajo que por poco lo opaca el organillero que se escucha al fondo de la presentación. La interpretación de su volumen de voz en este caso particular y agrupado con otros signos no verbales es claro que se encuentra intimidado por estar ante una gran responsabilidad, concepto que él mismo enfatizó dos veces de manera verbal. El mensaje oculto en este bajo volumen de voz de Herrera es de inseguridad de cumplir la encomienda del cargo. Caso contrario, lo diría con un tono de voz más alto y con... Es claro que no manda un mensaje de certeza y seguridad. Mensaje oculto 11. Apretón de manos firme. En la última parte del video se cierra con un apretón de manos entre el presidente de la República Mexicana y el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público. Herrera ofrece la mano de manera vertical y de manera decisiva, comunicando igualdad, da tres sacudidas enérgicas y finalizando el saludo con un contacto visual a la cámara y con una sonrisa sincera. Desafortunadamente para él y por la posición de Andrés Manuel en lo que saluda, la mano dominante es la del presidente que ligeramente muestra su dorso y parece apuntar hacia arriba. Sin embargo, la mano de Herrera prácticamente se queda en el mismo lugar. Definitivamente es un buen punto positivo para Arturo Herrera que comunica decisión, confianza y autoridad suficiente. Para o hacia con el presidente. Genera empatía y confianza con una sonrisa sincera y un contacto visual firme. Conclusiones. De los 11 mensajes ocultos enviados en el lenguaje corporal de Arturo Herrera, considero 9 negativos contra 2 positivos. De tomarlos en lo individual, se podría concluir que el nuevo secretario de Hacienda es un hombre intimidado que se siente que le queda grande el saco, inseguro y con falta de confianza. Sin embargo, creo que hay que tomar en cuenta el contexto. Como subsecretario de Hacienda, no dudo que tenga la experiencia, capacidad y habilidad suficientes para dar continuidad al proyecto de López Obrador. Lo que puedo, lo que puedo apreciar es que es una persona muy tímida y que la repentina responsabilidad le genera un gran estrés. Creo que es una persona con una gran capacidad técnica y preparación económica. Un Godínez que nunca había estado expuesto a hablar en público y cuya labor se limitaba al análisis y presentación de resultados sin ninguna relación social más que con sus superiores. Te lo dice un contador Godínez que muchos años también tuve ese efecto y me costó muchos años de esfuerzo, trabajo y estudio incrementar mis habilidades sociales, y de comunicación. Imagínate cómo estaba. Mi conclusión es que los mensajes ocultos de Arturo Herrera reflejan una falta de habilidades sociales y de comunicación y no necesariamente una falta de preparación técnica, conocimiento o habilidades financieras. Aunque lo primero podría generar escepticismo e inquietud en los mercados a corto plazo, los resultados a mediano plazo los tranquilizarán y volverá todo a la normalidad. Así que por el bien de México le deseamos que tenga éxito al nuevo secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez. Neurotip. No importa lo bien preparado que estés o lo mucho que sepas. Si tu lenguaje corporal no transmite esa seguridad y confianza a las personas, le costará más trabajo darte la oportunidad de que les vendas, sea su líder, confíen en tu discurso, les seas atractivo o haga negocios contigo. La primera impresión cuenta mucho y será más difícil cambiar la percepción que tienen de ti a las demás personas si no es con la primera impresión. Por eso... Incrementa tus habilidades sociales y del lenguaje corporal. En la descripción de este episodio te dejo un enlace para que accedas a un curso gratuito, los principios del lenguaje corporal, y comiences a elevar tus habilidades sociales a otro nivel. Escríbeme lo que opinas de este episodio en los comentarios. ¿Qué otros análisis deseas que hagamos en los siguientes episodios? Si te gustó este capítulo dale like, suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Yo soy César Ceballos y te mando un abrazo y recuerda que debes usar tus superpoderes de neurolenguaje para el bien. Bueno, al final, si te quedaste hasta el final de este video, te dejo dos mensajes ocultos de esta presentación de Andrés Manuel López Obrador. Mensaje oculto número uno, manos con los dedos entrecruzados y girando. Aunque este gesto solo puede se puede apreciar en Andrés Manuel, también se considera un mensaje oculto relacionado con el nombramiento del nuevo secretario. Es un gesto que consiste en entrelazar los dedos de las manos y, en general, comunica de que quien lo realiza percibe que no está siendo lo suficientemente convincente y se repliega en su posición. En general, este comportamiento se percibe con una connotación negativa. Mensaje oculto número 2: la rotación de pulgares. El movimiento de los pulgares girando alrededor uno del otro, que realiza el presidente Andrés Manuel, llama también la atención porque este gesto está asociado con la impaciencia, el nerviosismo, aunque también se asocia a que la persona está haciendo un balance, un equilibrio entre sus pensamientos racionales y los estados emocionales. Dando un beneficio a la duda, consideraré como un gesto neutro a este del presidente. Es evidente que el señor presidente generaría mucha mejor aceptación y confianza si mejorara su comunicación no verbal. En general, su comunicación es sincera y transparente, lo que le genera mucha simpatía, por lo que da mucha credibilidad también. De ser tan auténtico, tan auténtico y tan poco consciente de su lenguaje corporal, se le van este tipo de mensajes ocultos.